No, no, no, no. Yo estoy así, así eh, viendo. Luego de ver esa. Esa cátedra que dio Moza. Nadie puede decirme a mí. No existe que nadie. No me vengan con costorra. Nadie puede decir que esa canción está floja. A usted no le puede gustar la canción. Puede ser que a usted no le guste la canción por el flow de Moza, porque muchas personas lo he visto criticando la fluidez de Moza. Ese es el estilo de Moza, esa es la forma que Moza rapea. Tal vez a usted no le gusta, bien, pero nadie me va a decir a mí que esa canción no le dio en la madre a lápiz. Yo voy, miren cómo yo estoy viendo la guerra ahora. Primer round, Moza la para, ganó el primer round, golpe de estado y tú no está, yo me quedo con golpe de estado. Ahora falta el segundo round donde ya Moza lanzó la de él, que fue la que acabamos de escuchar, game over. over y falta la respuesta del lápiz, que se llama, que ya tiene nombre, se llama 24 horas. Cuando la del lápiz salga, yo escucho la 2%, estaré hoy, eh, gracias a... A Algunos lo invitan para medios internacionales, eh, gracias a Dios. Estaré en el canal de YouTube de mi amigo de Nueva York, Tailón, de Mundo Tailón. Estaré ahí con él, eh, haciendo la video reacción de la canción del lápiz. Gracias a Tailón, que me invitó. Así que denle para, para Mundo Tailón, que me invitó para su canal de YouTube hoy en la noche, para reaccionar a la canción de Lupe. No se sabe, es posible que estaremos conectados desde las 8 a las 9 para que la gente comience con el lápiz tire y ya nosotros vamos a estar ahí en Twitch o en YouTube. Y Mundo Tylon. Un... Sí, la canción te se te llama te La canción se llama Mundo Tylon. Aquí está. Eh, perdón, el canal de YouTube yo voy la noche Mundo Tylon. Vamos a hablar de una vez de la guerra. Anoche, Mosa La Para ya había anunciado que en 24 horas le iba a responder al a lápiz. Todo el mundo buscó la canción. La canción está muy bien. Me gustó eh, los punchlines, que tiró mucho punchline, Mucho punchline. Miren cómo, mira lo que pasa con los punchlines, cómo yo lo evalúo. A mí me gusta que un punchline esté duro cuando la rima es un poquito rara. Y yo sé que rima consonante. Una palabra consonante, lo que sepan de... de de lengua española y literatura, eh, saben que una consonante es cuando usted rima con las últimas sílabas. Entonces habla con una sílaba, no con la letra, sino con la última sílaba. Cuando usted rima con la última sílaba, el, el, el punchline le, le, se escucha mejor. Se escucha mejor el punchline. Y Mozart hizo mucho punchline en esta canción, porque yo, yo catalogo, catalogo un punchline por el argumento. Y por, lo, por las rimas que tenga que ser consonante. A mí me gusta más que sea consonante. Hay gente que no la usa consonante, la usa sonante, pero aún así le queda bien. Me gusta más que sea consonante. Parte que me gustaron de la de. Por la que me gustaron, me gustó la de la de la cuarentena. Dije que tú tienes dice que un tiempo de cuarentena fuera del país. Ese me gustó. Me gustó, no, la de Cerdo no, me gustó la de lo que jugamos en los tiempos de Super Nintendo. Killer Eastie, Killer Eastie, había un juego donde tú hacías un ataque, decía Come on, Breaker. Ese ching, ese ching que jugó Super Nintendo sabe. Me gustó la forma de la, lo de la tabla, la tabla periódica, me gustó. Me gustó cuando le dijo lo de la que cobra, que donde él cobra, el, el otro no, o sea, que lápiz no cobra. Me gustó. O sea, hubo varias partes, me gustó, pero la que más me gustó fue cuando él, él lo que cerró, con lo que cerró, que fue la tabla periódica. Cuando él lo usó, de que el plomo, que el plomo, que sé yo qué, y todas las cosas que lo lee, los elementos de la tabla periódica, que él lo usó porque el lápiz le había mencionado eso, y él lo usó viceversa contra el lápiz, y le quedó bien. Una aclaración para los que privan en inteligente. Atención a los lápices que apriman inteligente. Cuando Lápiz mencionaba que él es el hidrógeno y Mozart es el helio, era porque el hidrógeno, la tabla periódico, está en la posición número uno. Y él le dice, busca la tabla porque el hidrógeno está en la posición número uno. A eso es que Lápiz se refería a Mozart cuando le dijo, yo soy el hidrógeno, Palomo, tú eres el helio. eres porque el Mozart no está en la posición número uno como el hidrógeno. Entonces, Mozart le responde que aunque tú estés en la posición número uno, siendo el hidrógeno, eres sustituible por el helio. En el verso él le dice eso. La gente dice, no, porque Mozart no sabe qué bruto, metió un huevo ahí. No, no, no, no, él no puso un huevo. Él lo que le está diciendo, que el helio lo sustituye. Él lo puede sustituir, aunque sea en vejiga solamente. No importa, ah no, porque también vejiga, no importa, él está haciendo la referencia a la palabra sustituir, porque el helio sustituye el hidrógeno en, en, en los globos de vejiga. Claro que si lápiz si le responde y le dice: Tú solamente me sustituyes eh, eh, para pa, pa soplar vejiga. Gana lápiz. Ahí sí. Pero Moza respondió bien cuando le dice el helio sustituye el hidrógeno. O sea, que lo hizo bien. O sea, que aunque tú seas el número uno o esté en la tabla periódica como el primero, llegó el helio y te puede sustituir. Aunque solamente sea para vejiga. ¿Se entendió? El... Para los que creen que son más inteligentes que todo el mundo. ¿Y tú crees que Mozart al papá de Ra? Eso es lo que él quiso decirlo, porque en cierto le dijo, ya el, el papá de Ra yo le quité ese, el trono. Así que las personas escuchen la canción de Mozart tranquilo. En la noche... Usted va a escuchar la respuesta del API. ¿Qué pasa con esta guerra? Esta guerra ha estado tan interesante que hay gente que ha faltado a estar respecto al presidente. El presidente dijo algo. Sigue, sí, como hizo un comentario, y la gente abajo comenzó a comentarle, ¿El presidente, opine sobre el API y Mozart. Y el presidente dando un pésame de alguien que falleció ayer por el COVID. O sea que la gente, con su creatividad, eh, han hecho su... No, no, la gente, se pasan. Pero miren, ahora, ha ahora el muy, no, no, no mucho, ha subido el y más voy a decir que esto va a ser el título del video. Wow. Atención, la guerra ha hecho que la gente se olvide del COVID. Sí, sí, sí. La gente no, oye, yo, por cierto, finalizando el programa, digo, en, la segundo, en el segundo segmento, yo me fui a la calle y fui a entrevistar a las personas, sobre Lapi y Mozart. Y en la calle solamente se habla una sola cosa. Y en la calle se escucha una sola cosa. Mozart y lápiz. Dame eso que se escucha. Miren. Eso. La gente además habla eso. Mozart y lápiz. En unos minutos estará en la plataforma de Telenor. Después que salga en el programa. Pero ahorita en nuestro segundo bloque. Vamos a poner cuando yo fui a la calle. Preguntando quién por ahora va ganando la guerra. Y se lo digo, lo del Mozart y Lápiz ha opacado todo lo del presidente, los decretos. El presidente puede poner ahora mismo ah, joder, a Miriam Germán como procuradora y nadie está en eso. Así es. ¿Para que esté claro? No, no, no, no, no. Oye, oye, oye, Luis, si, si Luis, Luis de va a poner a Miriam Germán o a Jenny Berenice como procuradora general, que todo el mundo lo está esperando, lo que dejar para después. déjalo para después hasta que la tire. Porque la gente está solamente en eso, a la gente no le importa nada. Óyeme, en los boletines de, de, de, de COVID puede salir mil personas infectadas y la gente igualita. ¡Lápis! ¡Ay, ay, ay! Miren, yo me he gozado mis redes sociales tirándole los lapicitas porque lo que cogen más cuerdas son los lapicitas. Son los lapicitas. También que gente que no le gustaba el rap lo escuchaba. No, pero pues te digo, y mira qué bien, porque Lápiz y Moza no Lápiz Lapi y Moza han hecho la canción limpia, no han hecho malas palabras. Mala palabra. no, no, se han el elevado, palabra mejor están, están debatiendo cuál es más inteligente de los dos. Oye, cuál es la discusión, cuál es más inteligente de los dos. Entonces, ahora mismo, presidente Luis Abinader, decreto. el decreto no lo ponga hoy. Si usted viene con lo de Miriam Germán y con lo de Jenny Berenice, hoy no es buen momento. Puede ser mañana, el domingo, el lunes. El lunes, para que sea título de los periódicos. Tú ves que la gente va a poner, oye, si pone que el toque de queda se va a extender del domingo para no adelante, la no, gente. la gente va a decir, la gente se va a preguntar, ¿qué pasó con el toque de queda? ¿Se extendió o no? Porque la gente va a estar esperando hoy la tirada del lápiz. Todo el mundo ve para o oh, la tiradera de lápiz, todo el mundo ve a para eso. Así que yo le aconsejo al presidente que hoy, hoy, por favor, no mencione nada ni del Covid. Ni de no nada, sabía que los senadores porque el país entero está en lápimosa? moza. Sabía que los senadores aprobaron que no se pague re ni Y a nadie no le importa eso. Y yo que tengo una hija en colegio, no sabía pues, esa noticia. Y es que a nadie le ha importado eso, porque hoy la gente <risa> ha tiene una sola cosa: lápimosa. moza. Creo que ma mami, el líder me jala a mí y me dice: Génesis, ¿quién es hermosa y quién es lápiz? ¿Y, y mami no sabe de género. Mamá, yo voy donde mamá, hoy me va a decir quién ganó mi abuela, tú sabes. O sea, hoy hoy, hoy, hoy, no es un buen momento ni para decreto, para ni para medida, mañana sí. Digo, mañana no tanto, porque si hoy en la noche la pisale, mañana que voy a una barbería, toda la gente va a hablar la misma vaina. La comparación. Es la, la comparación. el lunes que viene sin el reclamo un chingo. Es domingo, es domingo. No, espérate. Es domingo, porque ya como es domingo, el último día después de queda. Espera, sí. hicimos esa vuelta y tira. No, no, porque ya Mozart yo creo que dio a entender con, la, con la, la, la, decir la canción Gate Over, que ya es la última de él. No, creo no que va a decir. No, si no, no, no, no, la no, creo. Tira duro. Tiene no, no. No, no, no, porque ya la gente lo que va a hacer es la comparación. Pero no creo que Mozart vaya a responder ya. Ya creo que Mozart llegó hasta ahí. Ya él, dio sí, sí. Lo, sí, sí, ya él dio lo que iba a dar. Él dijo como que ya, ¿sabes? Moza ya se siente ganado y la gente lo está dando como ganador. Entonces, él lo que va a hacer es tirar esa canción. Si Lápiz tira a Maduro, bien, le ganó el segundo round. entiendes? Sí, quedó empate. Pero, a mi entender, yo le recomiendo al presidente, a todos los que vayan a hacer, el domingo... El domingo, miren, el domingo usted va... El lunes, el lunes. ¿Tú mañana? Mañana yo, yo, te, yo que estoy bien... Yo para hoy debería gozar. Mañana yo para vería gozar. Porque mañana los que hablan, van a hablar el día entero. Es de ese, es de ese tema. Tengo... Miren, mire, yo tengo las redes sociales mías. Personales. Es eh, con comentarios. No descansan, los visita, no descansan. Tú, óyeme. O, para mí, ¿quién Oye, oye lo que o... la gente dice. Un saludo para Rudy La Manta. Dice... Tú no eres capaz de saber lo que Lapi lápiz dice. Tú eres un payaso igual que tu ídolo. Oye, porque no hay forma de usted criticar un lapicista. No hay forma. Déjame leer otro comentario. Ahora, para ti, Génesis, para ti, Génesis. ¿Cuáles son los subtítulos que se le van a quedar a estos dos raperos? Bueno, la gente va, va a acordarse de que Lapi lápiz no es... Le, le puso como sobrenombre no, no, payaso no, no. a, a No, No, no, no, no. Yo lo que el lápiz no es, eh, no va a ser como, eres papá de Ra, pero se va a quedar como que no es inmortal. ¿Me di a explicar? ¿Me di a entender? Sí. Que pero él los, es sobre Por sobrenombre dentro él los de la tocar. tiradera. A David, ¿A David? David, es David sabemos que eres de la ¿viste? ¿Viste? Pero yo quiero que tú me respondas. Que tú de lapicita, ¿eh? ¿Cuáles son los dos sobrenombres? Ah, no, eso, a eso es apodo que tú dices. Sí, los apodos. No, pues ya no. la gente le dice Kanki a, a Mozart. Y a, <ríe> y a, y a, y a Lapis le dicen Pueco eh, prieto. prieto. Pero, vuelvo y le digo. La gente hoy... Oye, pero me, que me hoy, voy, hoy, hoy, te hoy... Te hoy la gente solamente está en dos cosas. Que es la tiraera de lápiz y Mozart. Y todo el mundo hoy en la noche... Está esperando la respuesta del lápiz. del lápiz, que va a salir hoy en la noche. Que el mismo Jorge la está esperando. Todo el mundo está esperando eso. Espera hay... Es más, yo sé el presidente Danilo eh, eh, eh, Medina y el presidente Luis Abinader van a estar sentados en su casa esperando. Vamos a ver a quién yo voy. Vamos a <risa> ver <risa> que bueno, el eh. tire para qué No, no, no. Va, va, vamos a ver. Vamos a ver cómo viene esa guerra. Eh, puede ser posible Porque uno no sabe o sea, Puede ser posible Que, Lapi donde, que Lapi, no el lápiz saque Que el lápiz No subestimen el lápiz, señores lápiz tiene Un Un respeto O sea Un Repetorio Un un, también. un repertorio Que el lápiz ahorita puede venir De la nada Lo que yo sí recomiendo es Que llame a Nico ¿Cómo así? Nico Nico El hombre del lápiz Es Nico Para que le escriba Dos o tres versos No, no, no No, no, no, no le escriba sino para que le, le, haga le haga la pista porque cuando lápiz y Nico se juntan, eso es una bomba, ¿eh? tú sabes, porque Nico es una gente que le dice la verdad a lápiz y le corrige, y le corrige cualquier y Lapi cosa. Y lápiz lo no respeta. Nico es el hombre de lápiz, para mí. El hombre de lápiz. Vamos a una pausa cuando retornemos otra guerra que se aproxima. Y después de la de, de esa otra guerra. Por cierto, quiero saludar a mi amigo Willy que está viendo el programa, eh, mi barbero, a Willy, y saludar también a Víctor. Eso, es, eso es que mañana no paga. No, no, no, me Mañana a... no, ah, no paga, no, no, no. un saludo de hoy por aquí. Que hay se van pro... a vez cinco mil gente. Hay un problema, YouTube. hay un problema, José Luis. Ah. Hay un problema José Luis, tú es que anda montado, difícil que no pague. Eso, sí, es, eso no, es difícil. Sí, pero no a todo el mundo eso se es le, le manda. Sí, Eso pero es difícil. No, a todo el mundo se le manda un saludo en un programa. Y saludo. No, no, no, no. 5000 no, gente, no gente que, en la red. Además que, que Willy vida. no acostumbra siempre a ver televisión y me está viendo hoy y saludo también a Víctor. Vitico, amigo mío, que también está esperando la encuesta más esperada en la el calle. calle. El barbero, como tuyo, Willy, de Willy, allá de Brooklyn Baby Show, los muchachos. Allá. Eh, atención, voy para allá. te van a escuchar más de cinco mil ¿Eh? personas ahorita en la las página. Redes sociales. Recuerda, primero vamos a verlo en vivo. Si y si quieres, usted no lo ve en la noche, y recordar en la noche no sé si que hoy debería, voy aquí. a estar en la página del Mundo Tailón. Eh, haciendo reacción. Eh, que mi Baltero. amigo Taylon, si usted ve una marihuanita que dice que se está fumando y que eso es así. Él es así. Pero es mío personal. Vamos a una pausa. Y lo tornamos más con los...